Algún tiempo después de los eventos de Streak Forever, el gato con botas organiza una fiesta en la mansión del gobernador de Delmar cuando es sorprendido por este y se desata una pelea con sus hombres, que provoca que un gigante de tierra se despierte y ataque al pueblo, gato se las arregla para someter al gigante, pero poco después es aplastado por una campana, al despertar, un médico le informa que solo tiene una vida después de haber muerto ocho veces y le sugiere que se retire de inmediato. Gato inicialmente lo ignora, pero después de perder un duelo y su espada ante un lobo de capucha negra en una taberna local esa noche, busca refugio en la casa de Mama Luna, una señora que cuida gatos, para ser una mascota domesticada. Más tarde, un Jack emerge de su bolsa, después de haber comido una galleta mágica de crecimiento, y le quita el mapa a Gato y Kitty, mientras intenta pedir un deseo, perrito lo distrae el tiempo suficiente para que Gato, Kitty y Ricitos reclamen y rompan el mapa en pedazos, lo que hace que la estrella de los deseos se derrumbe y mate a Jack mientras implosiona violentamente, posteriormente, Ricitos finalmente acepta a los tres osos como su familia mientras que Gato se reconcilia con Kitty prometiéndole una vida juntos, después, los dos y perrito, ahora llamado, equipo de la amistad, zarpan para reunirse con algunos viejos amigos, mientras ven el reino de muy muy lejano a la distancia.